Estamos acá porque no queremos más corrupción, porque no queremos más muertes por, por falta de nada, de compromiso ciudadano. ¿Con las muertes te referís a lo de Rosario? No solo a lo de Rosario, estuve ahí justo, estuve ahí hace dos días, pero no solo con lo de Rosario, con lo de Castelar, con lo de Once. O sea, no puede ser la impunidad que nada, que acarrea a toda esta gente, las conciencias, no sé cómo, cómo hacen para no. No sé, para que no les pese la conciencia, sinceramente, o sea, yo creo que me iría, no quiero que no quiero que se vayan, quiero que, que se queden y que terminen su mandato como deben, pero que, nada, que se pongan media pila. ¿Y qué, qué tendría que hacer? ¿Pensás? Por lo pronto, dejar de robar, por lo pronto, hacer lo que un, un funcionario tiene que hacer, que es respetar al pueblo qué te parece que no respetan al pueblo? O sea, eh, es, digo, haciendo abogado del diablo, ellos ah, hay, ¿no? Eh, eh, bajo la pobreza, por ejemplo, o, hay, bajo, el, o, o bajo el desempleo. Sí, Esos son datos montón, de perdón. la economía. Hay un montón de, de cosas que ellos, se, que ellos se jactan de haber eh, plantado, como la asignación universal por hijo, y ellos no fueron los que, por ejemplo, eh, pusieron el proyecto en marcha. El proyecto en marcha lo puso Lilita Carrió en su momento, no lo aceptaron. Eh, el proyecto ellos, en marcha lo puso el gobierno perdón, y es, un, el, que, es el, un... que el, gobi el que generó el proyecto fue en su momento y yo no es que estoy a favor de ella ni nada por el estilo la que generó el proyecto fueron, eh, fue Lilita Carrillo ellos le dijeron, si nos decís de dónde sacamos la plata la, eh, lo, lo ponemos pero no es que a ellos se les ocurrió la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que es, un, es pero, una gran idea de... programas de ayuda condicional hay muchos países, que alguien... La, la cosa no es que se te ocurra, la cosa es, es organizar el Estado en función de esa medida. Sí, bueno, pero ellos, ellos pidieron que a ellos les dijeran de dónde sacar la plata para ponerlo en marcha. Entonces empecemos por ahí, o sea, dónde... Está buenísimo que lo hayan implantado, a mí no me parece mal, al contrario, me parece genial. Aparte hace que los chicos vayan a las escuelas y demás, pero... Qué sé yo, no sé... Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. Hacerlazo. ¿Le puedo hacer alguna pregunta sobre la protesta? ¿A qué representa? Lo voy a subir a YouTube ¿Eh? Lo voy a subir a YouTube A Nadie, lo quiero... Quería cubrir el, el, el evento ¿Qué es lo que más le enoja de Cristina? ¿Qué es lo que me enoja? Todo Yo no encontré nunca nada bueno ¿Nunca, nunca? Jamás Si tuviera que señalar alguna medida buena o alguna cosa buena ¿Lo, lo podría hacer? Es lo mismo que usted me dijera... Están en el infierno con el diablo. Puede ser alguna cosa buena del diablo. Pero es eso, tanto lo malo que es muy difícil pensar en algo bueno. Pero por ejemplo, la, la, la oposición reconoce por ejemplo la asignación por hijo, por ejemplo. Okay. O la asignación por hijo. Bueno, sí. ¿Usted yo, estaría de acuerdo con no, esa medida? No, fue iniciativa de ella, fue iniciativa de los partidos opositores. Lo llevó a cabo porque fue impulsado por los opositores. No fue de idea. De Ajá. Cosas, pero tanto lo malo que se minimiza lo bueno. ¿Y usted a quién le gusta para el próximo presidente? ¿A quién le gusta el presidente? Bueno, hay varios candidatos, puede ser potable para mí. Puede ser La puede ser Macri, puede ser Sota, puede ser más también. ¿Y el gobierno le diría el tema de la pobreza, que bajó la pobreza y esas cosas...? En absoluto, todo mentira. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó. fue una década de crecimiento. ¿De crecimiento de qué? De la corrupción, de la impunidad. ¿Usted dice que del 2003 a esta parte aumentó la pobreza? Sí, aumentó la pobreza, hay más pobres, están, están eh, ocultos los pobres, pagados con los planes sociales. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la corrupción, aumentó la impunidad. ¿Qué, Importamos... ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué le gustaría que haga un futuro presidente con el tema de los planes sociales? El tema de, plan... de los planes sociales. Y mantenerlos, por supuesto. Siempre hay que mantener a los más desgraciados. Pero hay que ayudarle, como dicen los chinos, al a a desocupado, hay que ayudarle a pescar, no arreglarle el pescado. Hay que ayudarle a pescar, que haya planes de trabajo. Pero para... el gobierno supuestamente hace medidas de protección de la industria, que sería que haya más trabajo para darle la caña al. ¿Hace al, al... Protección de la industria Atestruye. eso es lo que dicen ellos. Le, le, le traslado la. Estoy de la industria. Se cierran tambo por día. Han cerrado 500 frigoríficos. Las economías regionales están por el suelo. Qué creación? Se perdieron 12. Pero millones el, de... por de... ahí la industria no es solo el campo. El du... la Industria ¿Sí? no relacionada con la agricultura. Que, que, que haya crecido la industria automotriz mientras siga comprando a Brasil. El resto de la industria ¿y qué más a No creció la industria en estos años. ¿Usted dice? Bueno, muchas gracias. Corruption. Hacer ah, ¿le ¿Puedo hacer alguna pregunta? ¿Puedo hacer alguna pregunta de por qué está acá y eso? Porque. Bueno, pero hay que decirlo. No hay que decirlo, no, es evidente, porque estoy acá. Basta, ya estamos hartos de esto. Eh, vestir de negro no significa estar de luto. Estamos de luto hace 10 años. Eh. Vendieron la patria, nos vendieron a todos. Entonces, por eso estoy acá. ¿Y usted en particular qué es lo que más le enoja del gobierno? La corrupción. ¿Mm? la corrupción, la muerte y la inseguridad que hay en este país no se aguanta más ¿Mm? ¿no le reconoce alguna cosa buena o todo malo? Eh, lo bueno que pueden haber hecho lo taparon con la mugre que están haciendo la corrupción mata ¿Mm? basta de matar muchas víctimas por la corrupción así que ya estamos hartos ¿Mm? y ¿A usted a quién le gusta para reemplazar al gobierno? No tengo a nadie para reemplazar al gobierno. No es que pongo a uno para sacar a otro. Yo quisiera que haya... ¿Pero ya sabe a quién va a votar? No. No. Voy a evitar lo que me dicte el corazón en ese momento. Cuanto más los escucho, menos le creo. ¿Y temas como, por ejemplo, no sé, planes sociales o la pobreza o esas cosas que usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Planes sociales? Es lo que nos lleva a la miseria que estamos viviendo. ¿Qué planes sociales? Eh, planeros, eso, votos, es lo único que hay. Vos fijate alrededor del conurbano, las villas cómo crecieron en toda la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, salí al interior del país. ¿Eso que es eh, planes sociales? ¿El, pa, ¿El plan Procrear, las viviendas? No, es una vergüenza. ¿Qué habría que hacer con el plan Procrear? con el pacto procrear absolutamente nada, porque es todo corrupción. Anda a ver lo que hizo en Rosario con las víctimas del incendio. ¿Eh? hacer teatro, a sacarse la foto para ponerlo en fútbol para todos. ¿Mm? Entonces eso es lo que te queda atragantado acá. Se fue a sacar la, la foto con el Papa y con Isaurralde, ¿para qué? Para llenar los carteles y después decreta tres, dos días de duelo nacional y te pones fútbol para todos, con encima nietos recuperados. Se apareció el nieto 109. ¡Harta! Esto es todo una basura. Pero, no, no, ¿le, le no enoja lo del Nito 109? ¿No le parece bien eso? En no este te... momento, y me enoja todo. Yo, no yo creía en las madres de Plaza de Mayo, creía en Estela de Carlotto, creía en Susana Trimarco. Se vendieron todas a un gobierno corrupto y por guita. Entonces basta, basta de todo. Y no me hagas. Polo porque bueno. La verdad, estoy muy alterada. Bueno, muchas gracias. Chao. Y lo voy a subir a YouTube. Ah, sos Nicolás. Nicolás Ismael, ¿todos? Sí ah. ¿Por qué? ¿Dónde conté? Es Twitter Ah, ¿dónde conté? ¿Tiene Twitter? Sí. ¿Tiene Twitter? Claro ¿Tiene nombre en Twitter? ¿Eh? ¿Tiene nombre en Twitter? Sí, claro, que rían A veces ¿Qué te... rían? A... A veces te conté Está muy en la suya No es que ah, no es Que nos juntamos y justo hay menos gente este. Ah No está que hay gente Mira, en la radio todos estuvieron diciendo que no, que no. Bueno, vengo. Entonces... Pepe, Y Eliadev... Estoy acá porque hay un montón de cosas del gobierno que no me van. Corrupción, inseguridad, inflación... Quejándome por todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más te enoja el gobierno? La corrupción, la corrupción que hay. Creo que nunca se llevó a este nivel de corrupción, con ningún gobierno. ¿Más que Menem decir? Sí, más que Menem. ¿Y cuáles son los casos de corrupción más y concretos que más te puedes decir? Y yo te digo, casa Lázaro va, eh, la plata que tiene, que, que dice que no declaró, que declaró. ¿Cómo puede ser que se, su poder aumentó mil por ciento en tan poco tiempo? Eh, el marido. Y, ¿Y siempre estuviste enojado con el gobierno o, o en los últimos tiempos? No, siempre. Nunca me gustó este gobierno. ¿Nunca? Nunca. ¿Y le, le reconoces alguna cosa buena? Y alguna cosa buena, sí. Todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Pero igual. Te digo, la verdad me cuesta ponerme a pensar. Si algún... Pero por ejemplo, te, el gobierno diría la reducción de la pobreza, por ejemplo. Lo único bueno qué sé yo, que puede haber hecho que al mismo tiempo está mal Es el fútbol, es poner el fútbol para que... La la la la, la, la Reducir la pobreza o... Eh, la, la, la situación por hijo... No, la no, poca, no lo veo bien, no lo veo bien tampoco La situación por hijo tampoco no lo veo bien ¿Por qué? Porque no me parece que sea una, una asignación. Cada uno tiene que trabajar y tener lo suyo y suficiente. No tiene que haber asignaciones para nada, ni plan trabajar, ni, ni ningún plan de ese tipo. ¿Vos sacarías los planes sociales todos o qué harías con los planes sociales? No, no, sacaría todos, sacaría todos. Con una economía estable, equilibrada, no hace falta ningún plan. cada uno tiene... Y a la gente que, tiene, que vive de eso y que le decís? Sí? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué pasa? motivarla a trabajar, motivarla a trabajar incentivar el trabajo ¿Vos decís que el que no trabaja es porque no, no quiere o que no consigue? No, hay mucha gente que no consigue hay mucha gente que no consigue trabajo por un nivel educativo, por un montón de motivos pero me parece que también hay gente que no trabaja porque no quiere Bueno, gracias no, ¿Te puedo hacer una pregunta del cacerlazo? Sí, obvio. Te veo ahí con la bandera, estás como representando el, el, el espíritu del cacerelero, ¿no? Sí, dale, dale. ¿Y eh, por qué te dirías que estás acá, las razones más importantes? Porque no quiero más chorros gobernando el país. Desde hace un montón de años que me gobiernan chorros. Ha tenido intervalos, por ahí vino al, un Alfonsín que puede honesto, pero no quiero más chorros. Por principal por eso, no quiero más chorros en el gobierno. ¿Y quién, quién te gusta que no sería chorro de la posición ¿Para presidente o para ahora? Lo, lo para presidente, pues vamos a... mira me gustaría, no sé, un prat Guy, un Sergio Berman de presidente. Me parece que son tipos muy coherentes con lo que dicen y nada, eh, les tengo fe, simplemente es un, una ¿Y cuáles son las medidas de gobierno con las que estarías más enojado? También lo veo con el tema más enojado y con, con el tema de los jueces, con el reformar el Consejo de la Magistratura. Que sea un voto popular, eso me parece que ya es... se fueron al pasto, digamos. Y a nivel económico, el tema... ¿Qué opinas? El, el, el, el, el, el, el, el, ¿El gobierno diría que se redujo la pobreza y esas cosas? Claro, los números no lo sé, pero yo viajo todos los días en tren y te aseguro que... No veo, me no, me, o sea, no veo... Un número, por ejemplo, de la, de la UCA, que no es kirchnerista, dice que sí se redujo la pobreza, como de montón a 17. Y el desempleo bajó de como 20 y pico a 7, creo que está ahora, ¿no? No, no sé si 7, no sé si 7. ¿Qué? Eh, cuénteme, no sé. No, mira la verdad, yo te digo, yo... No, analicemos la realidad entera, porque es compleja. No, por supuesto, por supuesto. Yo no siento que haya que, que haya, que haya o sea, porque si contás desempleo como planes, decís, no, yo quiero trabajo, o sea, yo quiero más trabajo para todos. Vos decís que gran parte del empleo es por los planes. Y gran parte del control del empleo para mí es por los planes, yo necesito que, o sea, yo necesito tener más, yo no vengo acá por sentir, no, yo quiero ganar más plata a la que gano, no, yo creo que estoy bien, o sea, a mí no, no me falta nada, pero yo creo que todo el mundo te haga trabajo, yo creo que todo el mundo está subsidiado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Y qué habría que hacer para que todo el mundo tenga trabajo? ¿Qué, qué, qué no. tipo de planes políticos, qué, no, qué, qué, no, ideas yo no estoy ¿Qué tipo de eso. ideología, no o sea, de no. liberal, no liberal? No, no, no, estoy, no soy capacitado para decirle eso. Dejar de Por empezar, deja de, de robar. De... Si dejan de dar planes sociales, la gente comienza a trabajar las herramientas de trabajo, trabajar la tierra, sí. ese es el tema. ¿Y el interín que hacemos sí, con la gente capacitar que...? Capacitar a la gente, darle, ayudar a los estudiantes que puedan estudiar, eso es lo que hay que hacer. Dejen de robar, dejen de robar, ese es el tema, producción. ¿Cortar todos los planes sociales? Sí, exactamente, sí. Bueno, bueno gracias. No, gracias no sé a vos. Y cortar el impuesto a la ganancia, cortar el impuesto a la ganancia. La gente está cansada, el trabajador está cansado, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud. Andate, Cristina, andá con Néstor, me tenés cansado, Cristina. Lapidario. ¿Se enojó? No, tiene razón. ¿Te cuento algo? Sí, cómo no. Nuestro Señor Jesucristo llevó unas pocas horas la cruz sobre sus espaldas. Nosotros hace 10 años que llevamos una cruz, que es la cruz de la intolerancia hacia el que disiente, de la irracionalidad, de la inmadurez de una persona que ha cumplido hace pocos días 60 años, ...de la inseguridad y de la injusticia, que son hermanas gemelas. Estamos cansados de ver un delincuente que entra por una puerta y sale por la otra. Los jubilados pagan ganancias. Los obreros que, haciendo las extras, llevan un sueldo decoroso a su casa decoroso, hasta por ahí nomás, pagan ganancias. Pero a ver, siendo abogado del diablo un poco, que es apropiado... Eh, el gobierno diría que la cobertura jubilatoria ahora es la más alta eh, de, de, de Latinoamérica y que el, el, la jubilación mínima está altísima en términos históricos. ¿Eso no es cierto? Puedo decirte algo, mal de muchos consuelo de tontos. Hoy en día con la inflación que tenemos, aunque tengamos según vos... La jubilación más alta de todo Latinoamérica o Sudamérica no alcanza el dinero. No alcanza el dinero. Y esta señora no puede ser que vete una ley del Congreso de la Nación, la vete porque decía que no hay plata para pagarla. Pero hay plata para fútbol, para todos, deportes para todos, para todos los boludos que les gusta la pelotudez. Perdóname, no soy cura. No soy cura, estoy caracterizado, Estoy ¿de que estoy caracterizado? De monje franciscano, en honor a nuestro Papa, en honor a nuestro Papa. Y quiero decir algo, estoy cansado de la hipocresía de un gobierno que hasta antes de ser nombrado el Papa Francisco Bergoglio, lo denostaba, lo vituperaba, lo humillaba, lo mancillaba, lo maltrataba lo ninguneaba, y ahora porque es papa, le chupan, perdóname, la sotana. A mí me da bronca eso, me da bronca. Basta de hipocresía, que la señora se saque las antiojeras, se saque las antiojeras. ¿cuáles, las, las, cuáles son las tres cosas que un próximo gobierno tendría que cambiar, para cambiar el rumbo? Inseguridad. ¿Qué, qué, qué, qué medidas concretas tendría que tomar? Escuchar la voz del pueblo, que es la voz del soberano. La corrupción. Sí, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Pero, por ejemplo, en, en términos, eh, ¿qué hay que hacer con los planes sociales, por ejemplo? Mira los planes sociales, es cuestión de los ciudadanos, porque los legisladores solo nos representan a nosotros. ¿No preguntando la estrategia y lo que habría que hacer. Para eso se postula gente y para eso tienen que ganar los, elecciones. Los legisladores no son expertos, en... nosotros somos con ciudadanos, nosotros tenemos respeto. que opinar. Perdóneme sí, con todo. Si, si tuviésemos un gobierno realmente democrático y la señora se sentara a dialogar con todos los organismos, organizaciones intermedias que necesitan dialogar con ella y oposición. ...tendríamos un buen diálogo. La verdad, o sea, Dios quiera que llegue a terminar el mandato... ...como corresponde a un gobierno democrático. Pero que va a ser el único gobierno de la historia... ...que se dijo democrático y jamás se sentó a dialogar con las personas... ...ni con los demás políticos, ni con los gobernantes. ¿Entendés? Han desaparecido tanta gente, ha desaparecido gente en gobierno democrático. Hay gente que muere de hambre en un país tremendamente rico... ¿Me decir algo? Sí, crear fuentes de trabajo. Eso. El trabajo incentiva la producción y cuando hay producción hay plata. ¿Cómo, cómo se hace una... del Estado para crear fuentes de trabajo? Sí. Muy bien. Claro, ¿No no creando... Perdón, no, no creando escuelas de oficios, no hoy en día... Pero a ver, el, el, durante los 90 se destruyeron las escuelas técnicas y ahora se recrearon las escuelas técnicas, eso es cierto. No. ¿Puedo decirte algo? No, perdóname, perdóname, te puedo decir algo. Tengo dos hijas, una de 13 y una de 12. El drama de mis hijas es conseguir una escuela, una escuela secundaria. No hay escuelas secundarias. ¿Sabes cuántos colegios de la Nación hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? De la Nación de la nación. Tres, el Carlos Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires y el Normal de Lengua Viva. ¿Por qué no creamos más escuelas nacionales? ¿Por qué no creamos más escuelas nacionales? ¿Más escuelas nacionales técnicas? ¿No hay escuelas industriales técnicas? ¿No hay escuelas de oficio? Bueno. ¿No gaste de qué radio, o de qué canal? No, lo voy a subir a YouTube. ¿Cómo? Lo voy a subir a YouTube. Sabemos. No lo podés saber. Ah, bueno, entonces no contesto ah, nada. No contesto. No contesto. Bueno, gracias. No contestes. ¡Que viva la democracia! a es hacer una la pregunta? pregunta una pregunta, vos sí. preguntaste mucho. ¿De dónde son? ¿De qué medios? Yo soy de Palermo. ¿Del barrio? Sí, no, cuando Palermo. preguntaste de los subsidios, yo te quiero decir una cosa. Lo que hay que hacer es dejar de usar a la gente pobre, como lo vienen haciendo tantísimos gobiernos. Que la bendición del Padre vaya contigo. A Amén. Que y que ilumine a esta Y, mujer que está más y cerrada, a todos. Que ilumine a esta mujer que está más cerrada que una pelota. Para Amén. Todos hay que los, los, los usan hace muchísimo tiempo a los pobres. No a este gobierno, sino a muchos. Les conviene que sigan siendo pobres. Entonces, Pero, en 10 la creación por hijo... Es, es el plan central, no lo no estamos todos de acuerdo porque acá lo han cuestionado. Bien, está muy bien. Es un plan súper, sí. no para más una cosa interesante, es un plan súper anticlientelista. La gente por hijo. Clientelista. Cl clientelista. Cliente lista. Sí. Porque la gente por hijo eh, pasea a los intendentes, pasea todo y se entrega por ventanilla al ANSES. Por lo tanto, fue un golpe al clientelismo y vino el gobierno. Yo de lo que he escuchado de las oposiciones están todos de acuerdo. Muchos no estaban de acuerdo en cómo se implementó acá por instante, Ahora, en 10 años, de una década que dicen que ha sido tan rica, ¿cómo no podés reducirlo? No, porque el federalismo tendría que ser, no el, no el unitarismo barato que están haciendo. Bueno, otros temas Federal seguro o seguro no, no, no, otros temas no. Así eh, que pero... Dicen que son 10 años de tanta bonanza. ¿Cómo no sacaron a gente del subsidio? Hace años que el peronismo. El peronismo. Bueno, Mirá que los, pa los, los países sociales. ricos también tienen subsidios a los pobres. Son pero, en ¿no? Estados Unidos está, ahí, ahí, están los food, los food stamps. Hace años que el peronismo usa a los pobres. Y sabes que ahí les importan un carajo. Esa es la verdad. Los, los usan. Tienen que campaña. ser paliativos, no medios de vida de una nación. Tienen que ser paliativos. Un tiempo y la gente tiene que vivir del trabajo mi hija va a una escuela en el delta mi hija vive en el delta es isleña en la escuela 9 en toro y torito y los otros días se embarcó una, una una lancha con la cámpora. ¿Por qué carajo hacen eso? ¿Qué quieren la a de los chicos desde chicos? ¿Qué pasó en la escuela? No, no. ¿Qué pasa con el tema de la cámpora y el adoctrinamiento de los chicos? La cámpora es una agrupación como hay de, de, de juventud como hay en todas los políticas. Lástima tienen el tienen tienen el nombre del peor presidente que hubo en la República Argentina, ¿no? Que me acuerdo que largó a todos los presos el 25. Bueno no, sí, es simbólico. No sé. Sí, bueno. Simbólico. Eh, ¿Por qué el, adictro, el, el adoctrinamiento? qué es el adoctrinamiento? De llevar a los chicos, ir a los chicos de primaria a leerles el Eternauta con una foto de Néstor Kirchner y poner banderas de la cámpora en un colegio primario. No, eso no sé, por eso primario estaría, estaría mal, no me gustaría ver, eso. Bueno, claro eso lo está está no sabes, un... sabés, porque es mi hija y te. Bueno, eso está mal. Eso. Está mal, lo hace es lo tu lo hace este gobierno. Eso es lo que está sí, eso, hay, lo eso, eso está mal. Bueno, los derechos del chico, justamente no politizarlo, eso lo no, estoy, estoy, de estoy de preguntando, de. preguntando si depende personalmente también todas las atrocidades que.. Sí. ¿De qué medios son? No, no me filmen. ¿De qué medios son? De. No sé, no, de ningún lado. Le voy a subir a YouTube. Una cámara que la compré, me compré este micrófono. ¿Pero no. de dónde? No, justamente, esto me gusta porque justamente esto es la democracia, debatir ideas bien en respeto, ¿no? Si no, pasa lo que decía Martín Fierro, ¿no? Que los hermanos no sean desunidos. Exactamente. O sea, meter a jóvenes que ni siquiera terminaron el secundario, que tienen una carga de estudio importante, ¿no? Porque el secundario no es que es fácil, o sea, es difícil. Sí, yo no sé si estoy de acuerdo con el voto, el voto joven. Por ahí no, no sé. O sea, no, te lo, te lo pongo así como... Te digo, Ideas para que vayas más o menos pensando. Ya... Que, que, más allá de eso, que es discutible, es cierto, es discutible. ¿Qué es lo que más te enoja del gobierno? ¿Lo que más me enoja? No, todo no. ¿Sabes lo que más me enoja? El Papa Francisco, ¿qué dijo? Cuidemos los extremos, ¿no? Los más jóvenes y los más grandes. ¿Sabes lo? Los más jóvenes y los más grandes. Lo dijo en Río de Janeiro. sabes lo que pasó en estos últimos ¿Te 30 años de democracia? Eso, no se cuidan los extremos. Guay. Muchos jóvenes que no pueden entrar en el secundario, que no consiguen trabajo, y tantos mayores... Tenen, no, es la creación por hijo de un y, lado no, y no, no, la cobertura no, no, no, jubilatoria del otro. Por no, eso quiero terminar. Y tantos mayores, que no sé si acá hay alguno, que vos vas allá, están los, los juzgados previsionales, 600.000 causas, que, sabes qué? Te dicen dar un papel, te dicen, usted ganó el juicio, pasa al ANSES. Che, pero, gran, al, pero al mismo tiempo tenemos un, el país que tiene ahora tiene una cobertura jubilatoria enorme, el 95% creo. Sí, pero en un papelito. No, no, no, de gente cobrando jubilación. Es así, cobran la mínima. No, no, pero, señor, te lo voy a repetir. En un papelito. sabes cómo papel? es? sabes cómo es? Los juicios. Son por la cualitación. Sí, pero ¿por qué? Porque le correspondría que le cobren Claro, cuatro, claro, no bueno. El sea, gobierno no. eligió aumentar la cobertura. No, no, no, no. vamos al principio. Yo me jubilo, ¿no? Y me tienen que pagar lo que me corresponde por los aportes pero me reducen la jubilación de prepo y tengo que hacer el juicio de prepo no es que yo el primer, la primer sueldo claro, claro el gobierno eligió pagarle a más gente en vez de pagarle más a, los, a las jubilaciones más, no, medias no, no, o altas acá no estamos, estamos discutiendo acá no estamos discutiendo ahora. Para, es cierto por ahí es medio injusto no, no, no acá no estamos discutiendo eso yo lo que estoy diciendo es esto yo estoy diciendo esto ¿qué? ¿te esto? ¿qué? No, lo un boludo acá. No, ¿Qué pasa? ¿Cómo un boludo? boludo? ¿De qué patoteando. No, te estoy preguntando. Si a... estás patoteando de lejos. Te estoy preguntando si vas a defender todas las medidas que atropellan los derechos individuales de las personas. No se escucha, perdón. Si vas a defender los, de... los atropellos a los derechos individuales de este gobierno, ahora en vivo también, además de en Twitter. ¿Qué, ¿Cuál es tu pregunta? Te estoy preguntando si vos ahora personalmente vas a hacer lo mismo que haces en Twitter, que es defender los atropellos a los derechos individuales. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos... una eh... una pregunta concreta? ¿Cómo? ¿Tenés algo concreto que decir? Te estoy comentando a vos, te, te estoy como? preguntando si vas a defender... No, conmigo, pero ¿tenés algo más concreto? No, te ya te pregunto. la matanza de con los vas a defender el sistema biométrico y toda la, la base de datos que tiene la ficha Yo no la FIC. defendí este de biométrico. ¿Cómo? Yo no defendí este de biométrico. Es toda la información que recupera no. la FIC? Yo estoy en contra de eso. ¿Cómo? No yo estoy toques. en contra de eso. No, me, eh, no, me hablas de cosas que yo no la dije. Te voy a buscar no en Facebook defendiendo no, esas Entonces, nosotros. No, no. te en contra. Bueno, te, puedo dar, bueno. te puedo pasar un dato más. Argentina Conectada, hay una página que dice que el plan de Argentina Conectada es para poner cámaras no e identificar bien. a la gente la horrible. y pero ¿sabes qué te voy a dar una pregunta? Pre Supongamos ¿Sí que. ¿Y sabes con quién estás hablando? ¿Y qué es? ah. Nicolás Ligmayer, te puedo hacer una pregunta. Sí, pero ni lo que opino. ¿Te ¿Puedo hacer una pregunta, Nico? ¿Qué vamos? Viste que todas las cámaras que decís que son para seguridad y no son para vigilar a las cámaras. A mí no me gustan las cámaras. Está bien. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿Qué te, ¿qué te parece todo el sistema de vigilancia que está, lo está lo haciendo? Lo no le gustan las cámaras, pero no está, está no no, pero ¿tú ¿tú filmando. Vos sos un crack, eh. No, pero estás <ríe> filmando a mí y nos tienen Vos sos un crack, eh. Las cámaras del gobierno que nos filman a todos y nos monitorean todo el tiempo. Pero imagínate si Macri es presidente. Me parece horrible las cámaras. que Macri tenga cámaras El tema de la. Cualquier gobierno. Me parece horrible, me parece horrible. estamos todos de acuerdo. Segundo, ¿todos quieren seguridad acá? ¿Quieren seguridad todos? ¿Pero qué precio? ¿Sí? Pero no tenemos cámaras, que no bueno, queremos perder la privacidad Yo te digo una cosa, la cámara, no, la, la vía pública Me parece horrible, pública, me parece horrible, este horrible ¿sabes qué? No, ah, pero bueno, pues, no no cámara no si en la vía pública porque va a estar mal sin la vía pública todos tenemos que no está, está no, mal está no, mal está mal a mí a mí me parece horrible sabes que por ejemplo ver ver eh, ves a 5n y ves un tipo que es borracho y lo muestran un show en la cámara eh, y, y por ese tipo ese Pregunta, tipo se... no, pregunta y qué haces por, por el borracho lo ayudas vas y lo sacas no a más, más allá de eso no, no, no, no, no, no, no acá, puedes convertir no, en un show acá. el borracho el, el, el es problema suyo es problema suyo no no no está el problema el problema, suyo. Que, hay, hay, es el problema no podemos quedarnos en la cada uno la que quiera no, no es para suyo claro que soy liberal, claro que soy liberal. <risa> pero y los impuestos y el 50% que se llevan por eso que la gente hay que tener un buen capitalismo, capitalismo que funcione y por eso bueno, hace falta una bueno, ley de medios no, que regule la propiedad no, de los no, medios, no, de los ni, medios no, por ejemplo tenés que dejar de darle poder al, poder político, al poder político los monopolios los monopolios no son el buen capitalismo los monopolios no son el buen capitalismo el Clarín monopolio de la exclusión no es el buen capitalismo ¿sabés cuál es el monopolio de Clarín? ¿cómo lo logró? A través de que Perón cerró la prensa. A, la, a, través, a través del de, Estado. A través, través del Estado. A través, de, a través de la ley de claro, bienes no, culturales. No, claro, claro, claro. ¿Le connotaron no, la deuda? No, eh. no, más que eso. Más le que le especificaron no, no. la deuda, Clarín? No, más que eso. No. Es, es, que es, es pa pa la, papel la, prensa. P la, la, prensa es Menem dándole carita. Menem le dio Canal 13. Néstor Kirchner autorizó la fusión. ¿Cómo una relación incestuosa con el Estado. Pero todas las empresas grandes, en este país, hay que cortar eso. Pero si el Estado es el que está involucrado y sí, Pero ahora eso no se deshace solo. Eso no se le va a deshacer solo. Pero ni qué más poder al Estado, y el problema es el Estado... Ni con más poder al y el problema es el Estado... Ni el problema es el Estado, que está en una relación incestuosa las grandes empresas ¿estás no, de acuerdo? yo le digo una, cosa, le digo es, una cosa es un problema eso el bueno, estado de eso era así hasta que se pelearon el gobierno sí, con no, Karim ¿cómo, ¿cómo vas a resolver no, el problema bueno, poniéndole este más Estado? No, no, ¿entendés? Si quieren más regulaciones no, para que tengan más arbitrariedad? no, no no, no, no, eh, estás diciendo no, es, no es cierto eso sí. es que sacás regulaciones sacar regulaciones y las empresas y los monopolios cooptan el Estado es lo que pasa a través de la plata a través de si el Estado no tiene Poder, no tienen poder, no lo que No, no, no. No tiene la gente, decidiendo con No puedes. O, ¿A dónde comprar y a dónde no? no la postura libertaria la, es, muy, todo es, es, es muy compleja. No No Es muy compleja. No le hizo. No le hizo. No le hizo. No le hizo. No le No le No No, no, no Me, la, ¡Cuidado, es una, una cámara! ¿Vos decís que no te gusta? Pero yo de la cara. Pensaba, ¿A los, a los caos, los, acá sí, te, te, te están diciendo, ah, diciendo quién te manda. ¿Cómo? Acá te están diciendo quién te manda. ¡Santes de la cámara! ¡Santes de la cámara! Lo voy a subir a Youtube. Ah, bueno. Yo lo único que quiero decir es que este sistema se asemeja cada vez más a la visión del libro 1984. Es una versión jornada. Del, del libro de Orwell, realmente tenemos al mismo de la verdad. no estás acá protestando y nadie. ni te ocurre ver una policía. O sea, ¿cómo, cómo puedes hablar de totalitarismo cuando protestas, cuando, cuando, cuando, cuando, cuando querés, decir lo que querés, publicás lo que querés? No, no eh, bueno, totalitarismo? Eh, empieza con el adoctrinamiento en los colegios. En las escuelas primarias se está adoctrinando a los chicos con una neohistoria que no es cierta, es una de Te pongo un ejemplo. Eh, tengo un sobrino que iba a un colegio que se llamaba Julio Roca, le cambiaron el, el nombre por Cortázar. Eh, ¿No, ¿No te gusta más Cortázar que Roca? No, no me gusta Cortázar porque aparte de apoyar a, a, a los sandinistas y, y apoyar a Fidel, eh, considero que Roca dentro de todo fue un argentino, que más allá de, de ciertas partes oscuras de la historia que son ciertas, como por ejemplo el tema de, de la conquista del desierto, hay que decir que en aquel entonces fue una decisión del Senado durante la presidencia de Roca y él cumplió una orden eh, emanada desde el Congreso Y o sea, después que... regalar como esclavos a, a, a los ¿Tendremos? indios capturados y la matanza, eso estuvo todo bien Vamos a volver, vamos a volver de lo que estábamos Es una, una polémica Es una polémica, yo lo que te digo lo siguiente volviendo al tema, disculpame discúlpame, discúlpame. El clientelismo político que tienen claro que ustedes sí. los K, ¿no son esclavos? Mira, el clientelismo... No. ¿Te puedo contestar? Sí, Mira, el clientelismo político es un problema endémico de la Argentina que trasciende a todos los partidos. Cuando, espera, cuando Massa, déjame hablar. Me preguntas déjame contestar. Cuando Maza junta su armado territorial, también junta a todos los intendentes y todo. Es un problema que trasciende al kirchnerismo. que mantenemos nosotros de los planes que dan y que los que sacaron del desierto, no es lo mismo lo que están haciendo. y sí, es criminal, Infram es volviendo, criminal. Pero volviendo al tema del adoctrinamiento, te quería contar que en ese colegio, por ejemplo, a chicos eh, que tienen más o menos 8 o 9 años, le pasan películas con un contenido adulto sin el acompañamiento y la autorización de los padres. Me entendés, por ejemplo, le pasaron Canchaca, le pasaron La Noche de los Lápices, que son películas que marcan cierta parte de la historia argentina y es importante que los chicos la conozcan a cierta edad acompañada de sus padres, ¿me explico? Y con autorización de los padres, porque eso tiene contenido político. Porque este gobierno que este gobierno el gobierno que hace 5 a pie en los 70, que eh, omite una gran, una gran cosa de la historia, que es la masacre que ha hecho la subversión en los 70. Por ejemplo, con la, la bomba en, en Superintendencia de Policía Federal, que mataron 30 personas, la toma del Regimiento 29 de Infantería, que secuestraron un avión de aerolínea y mataron a un montón de colimbas que jamás recibieron una indemnización del Estado, la toma del cuartel de Azul, la tortura durante dos años de... Desde el Valle de la Valle Que estaba en una cárcel del pueblo en, un, no, no, en, un, en una En una, en un sometido a tortura Con picana Con picana ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno con respecto a eso actual? Reabrir, no, no, no. reabrir los casos Reabrir los casos por De por bueno, pero, a esa humanidad Y te comento, el caso Rucci Mataron a un delegado sindical 21 balazos Y, y cuando fueran a reabrir el caso dijeron, dijeron que, que no podía ser juzgado por delito de lesa humanidad porque consideran que montonero no era una organización armada es una barbaridad sí. es una barbaridad el terrorismo tiene que ser el, el terrorismo tiene que ser juzgado no toque la cámara no el terrorismo tiene que ser juzgado así como se jugaron los militares que me pareció perfecto y los felicito por eso felicito bueno, terminamos felicito la... violentamente no no no no no, nada. no, no, no, no, no hay violencia, nada. no hay violencia. No, no violencia. Te agradezco, Gracias. agradezco Gracias a todos. el espacio que me diste y me gustaría, me, me gustaría que ya que... No importa, no importa. Me... A esta se la pasa, más no me están haciendo servicio acá a ustedes. No, no, esta no el servicio no lo ves. El servicio es tu amigo bueno, y de repente no lo es. No es alguien que te confronta. Bueno, está, está alguien que opina diferente no es el servicio. Está dando una posibilidad de presión. Me llamo Nicolás. ¿Vos? ¿De dónde sos? No, no te importa. Decime ¿quién, eh, quién sos. Me llamo Nicolás y lo voy a subir a YouTube. ¿Pero quién sos? Me llamo Nicolás y lo voy a subir a YouTube. De Palermo. ¿De Palermo? No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, ¿cuánto no me hable?